Hola amigos de YouTube, ahora sí está nevando de verdad. El video que subí hace varias semanas fue fake, bueno, no fake por mí, sino por el clima. Sí estaba nevando, pero poquito, ¿no? Ahora sí está nevando de verdad, miren nomás. Ahora sí está, en serio, ¿eh? No está haciendo mucho frío, ¿eh? parece que está haciendo frío, pero no. Yo he sentido más frío otros días. Pero sí está nevando, ¿cómo la ven, señores? Como pueden ver, pues el piso está muy resbaloso. Miren esa agua-nieve. Pobre Santa Claus, está todo mojado. Vean qué padre se ven los árboles todos con nieve. Los techos de las casas. Bueno, yo no soy de un país que neva. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Nevó en 1997, pero pues fue un hecho que ocurre cada 100 años. Aquí cada invierno pues ya están acostumbrados, pero para mí es algo, algo bonito, algo padre. pues. Bueno, espero que se siga conservando lo padre y al rato no me esté quejando de esto. Y bueno amigos, pues seguimos en contacto. Saludos.